Sí que me gustaría clarificar que el modelo que se está pintando de España ya está diseñado constitucionalmente, ¿Eh? España es un país de países, hay una serie de sensibilidades que tienen que ser reconocidas, ap la apuesta de Podemos en definitiva para defender en concreto un grupo valenciano pasa por tener eh, un grupo que defienda los intereses de los valencianos y de las valencianas en las instituciones públicas, en este caso en el Congreso. Eso es una cuestión absolutamente de interés general que debiera de entenderse sí. como me una pedí... flexibilización simplemente de las instituciones, Sí. porque no consideramos que el inmovilismo conduzca a alguna parte. Se entiende desde ver, el Senado José. que no es una Cámara actualmente de representación territorial, como sabemos, debe de trasladarse al Congreso sí, para que las voces eh, diferentes de los diferentes territorios eh, se muestren sin ningún sí. tipo de problema. Se nos problema. va el tiempo.